Entonces hay ¿no? una trancadera, pero feroz. O sea, hay mucha gente ya. Sí. Porque estos viernes han estado muy vacíos. Porque qué? celebran los viernes? Con todo respeto y discúlpenme. Eh, Nos dicen que es una peregrinación. peregrinación. Cada viernes. ¿Todo es el viernes an? An, para, el viernes Ay, Todos ya. los viernes de cuaresma, ¿no? Ya, ya. Vio nosotros que... Yo, claro, me voy temprano el viernes y los veo que la gente viene caminando. Pero eso es hace muchos años. Sí. Viene del centro hasta acá. Pero, claro, no lo había visto allí el viernes. Pasar por allí es, es bastante complicado. Ah, sí, así. Y hay ya. feria, aquí también hay una feria a la vuelta. Hay una feria todos los viernes, hay una feria a los alrededores de la iglesia de la exaltación. Claro, no es muy habitual. Hasta el viernes el Santo. Fiel. Lo que pasa, bueno, pensé que todo era normal del lunes a jueves, no el viernes, entonces te encontras con una cosa con la otra. Y además el barullo que hay en el centro. No, tremendo. Sí. Y estos tipos, ¿hasta cuándo van a cerrar la ciudad? No sé qué. Todo el mundo tiene derecho a reclamar totalmente de acuerdo. Pero que no, ya, no te deja movilizarte. El que creo que mientras más perjudique a más gente, más exitosa es su medida. Esa sí. es la lógica. Hay que salir a hacer otra y a corretearlos, ¿no? Sí, deberían hacer, no sé, algo más creativo, ¿no? Sí, no sé. Es como los desfiles, de a poco creativo, también los desfiles eternos por el día de una y otra cosa. De esto no opino. Pero de lo otro que te impiden el paso qué sé yo, gente, o sea, tres tipos te paran una, te trancan una calle, o sea, tres tipos allá, seis. La, la, las mil calles, ¿con cuánto lo hacen? Con, con dos mil tipos, dos por calle. Se hizo de moda, ¿te acuerdas con el tema de la pitita? Entonces, sí. ay, El bloqueo que... de las mil esquinas llamaban. ¿no? Que... Bueno, la gente tiene que trabajar. Después nos quejamos que subió el huevo a un peso, entonces, ¿cómo si no laburamos? El tema de la clip, de la, del, del tema de aviar, yo creo que es importante, pero es que hay un tema. No, no, no hay plata porque tantos días estuvieron de paro. ¿Dónde es que se sale el huevo y el pollo? No viene de por allá. Y eso tuvieron ¿cuántos días de paro? Como dos meses. Entonces, bueno. Claro que ellos nunca pararon, ¿no? Pero y igual. siguieron produciendo. Pero igual. Pero mermó su producción, seguramente. No es lo mismo. Y ahora hay que... Un peso el huevo, hermano. Muchas Ahora Dios. el tanto de huevo ya va a ser un, casi un lujo. Es un lujo. <risa> un lojo. Como dice mi amigo, tengo un encuate allá arriba en el alto. Pelado, a ver, a ver. Bueno, vamos con el tema de los partidos. Esta es la expectativa para el juego de hoy. Escuchemos al presidente de la federación. Sí, oso, como siempre, creo que todos me conocen. Siempre en los últimos, las últimas horas antes de los partidos, eh, bastante ansiedad, pero confiados en nuestros jugadores, en nuestra selección, en nuestro cuerpo técnico, médico, y todos los, que, todos los actores que, que están involucrados en nuestro nuevo proceso de la selección boliviana. ¿no? Hay un, nuevos desafíos, hay nuevas condiciones, hay un cupo, un cupo más que, que, que nos da una esperanza. Estamos con la ilusión Renovada, así que a pedir a toda la hinchada futbolera del país, a todos los bolivianos, estén donde estén, se encuentren donde se encuentren, apoyar a la verde. Todavía no tenemos la selección ya concretada para, para, como rival para el mes de junio, hemos hablado con dos o tres federaciones. La intención es que juguemos en el Tahuich Aguilera, en la ciudad de Santa Cruz, estamos con negociaciones bastante avanzadas, esperamos tener eh, o cerrar en el encuentro que vamos a tener en el Congreso de Comebol la próxima semana en Asunción, eh, tener la oportunidad ya de definir y cerrar estos partidos para el mes de junio. ¿no? Eh, como ustedes saben, nuestro objetivo como, como Federación Boliviana de Fútbol es eh, gestionar y eh, concretar la mayor cantidad de, de partidos para nuestra selección y eh, eso le, brinda, le brindará al cuerpo técnico y obviamente a nuestros convocados eh, las mejores condiciones para mantener un ritmo de competencia pertinente e importante. Está dentro de nuestros objetivos, hemos hablado con el cuerpo técnico, ya veríamos eh, otro partido que se juega en el, el Hernando Siles, ¿no? ya como como antesala al partido oficial que se viene en septiembre. Ese es el, el tema que tiene que ver con, con el tema de, del partido de hoy. Bueno, expectativas altas ellos. Cierto, hay que molérselo nomás. Complicado. Ayer a Argentina le costó, ¿no? O sea, ah, no, futbolísticamente estoy hablando futbolísticamente de Futbolísticamente hablando. Sí, sí, bueno. Panamá, que tenía puros jugadores sub-23. Tú no te das cuenta, ¿no? O sea, mm. como... Le costó tanto. Pero es que así son los equipos que se repliegan, te esperan, te aguantan. Yo el partido no lo vi, bueno no sé por dónde lo transmitieron tampoco. Sí, no, yo tampoco. Vi que la TV pública sí transmitió en la Argentina. Sí. Bueno, usted nos contó, de hecho. Sí, ahí iba es. a transmitir la TV pública, pero lo que pasa es que no lo vimos en el partido, ¿no? Claro, no. O sea, se nos olvidó piratearlo. Solo, <risa> claro, Solo como leí. Aquí los... en este, con el programa es nuestro. O sea, no, no pasamos cosas que, que no tenemos derecho, viste que somos muy serios nosotros. Claro, no. No, no, de verdad, pues, ¿Por no, qué? Es que porque nos bajan la página, hay copyright y lo demás. O sea, eh, no, no. Todo está prohibido. Todo está prohibido. En, ¿no? en el tema del fútbol internacional, ¿no? Sí, pero aquí a esta hora no está prohibido. Así es que te vamos a empezar a pasar goles de, de otros lados. Vamos a hacer la casa en todos los vagonetis. de los vagonetti. <risa> eh, vamos a el fútbol, estos son los goles, ¿viste? Es la más fácil. Bueno, vamos a hacer por allí. Eh, ¿Por qué se hizo esto? Lo explicaba el presidente. Bueno, hasta el momento eh, hemos recibido una oferta bastante inferior a la de la anterior eliminatoria de Qatar 2022. Hemos nosotros expuesto esta oferta de la empresa MediaPro, que es la que tiene y goza de, de, de, en este momento de una cláusula de prioridad o preferencia frente a terceros. Hemos expuesto esto y debatido en el Congreso, y hay una decisión y un mandato unánime del Congreso de rechazar esa propuesta, por lo que la Federación Boliviana de Fútbol ha decidido implementar su, propio, su propia plataforma de eh, transmisión de partidos hasta que eh, reciba una oferta digna y justa. El anterior eh, contrato de, de derechos de la eliminatoria era 12 millones. Acaba de decir que has recibido una oferta mucho menor. ¿Se ¿Puede conocer el monto? ¿Cuánto ofrece Mediapro por este proceso? Sí, Mediapro nos ha hecho llegar una propuesta de 7.8 millones, ¿no? la misma que ha sido unánimemente rechazada por la totalidad de los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Se va a visitar? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué camino será? Bueno, por el momento vamos a seguir vamos a seguir, eh, seguir transmitiendo los partidos de la Selección Boliviana a través de nuestra propia plataforma. En tanto y en cuanto no mejoren esas condiciones, vamos a seguir transmitiendo de manera directa. Ahí está. Esa es la oferta de, de Mediapro que dice el presidente. Pero yo eh, me recuerdo, antes... Eh, de media, por había otra empresa, que era una empresa argentina, que le había comprado a la federación lo, cuando estaba el finado. ¿ya? Finado, dice ese aquel súbdito que desapareció del mapa y hoy guarda eh, descanso y responso en algún centro. En un cementerio. Ah, ah, ya me confundí. Ah, estamos hablando de... Hay el, que hablar bonito, Salinas, ¿no, ves? ¿no? No, no, no, del otro. Ah, Chávez, Chávez. Chávez se murió también el otro también, se murió también, también entonces, Chávez. Uy, qué... entonces eh, él había hecho un negocio con los argentinos y los argentinos cuando vienen a querer renovar esos hicieron una oferta de 5 millones también esa vez la reunión con Salina duró 3 minutos 40 segundos porque claro, le dijo ¿qué tienen bueno, nosotros venimos a ofrecerle 5 eh, millones por el fútbol está bien, algo más, no, entonces hasta luego le lo he hecho. <risa> ah, no. de verdad, un fenómeno era el Salina y los echó no era de esas reuniones eternas yo no, no. que hay gente que le, le gustaba contar idea. plata no le gustaba conversar ah. millonario el tipo bueno ah. la familia, eh. una familia una familia muy muy pudiente, no entonces ahora le han hecho lo mismo al presidente le han dicho le han ofertado esa plata cuánto quiere la federación siquiera 25 o 30 millones de dólares entonces la diferencia es muy grande Uh, ¿De 5 a 25? No, no, sí. pero es que pagaron 12 la anterior vez ah. Entonces la cosa tiene que subir mínimo 100% Porque hoy en día son muchas cosas las que se pueden vender Entonces tiene que ser 25 millones Ahora sí. hay que ser creativo para hacer el negocio Sí, ahora Parece que no hay mucha creatividad eh, Los peruanos lo vendieron por pedacitos O sea, ¿cómo? La transmisión de los partidos de la eliminatoria para un canal abierto nacional una plata, o sea digamos que había ya le que comprar los derechos para transmitir el, las nueve partidos de eliminatoria solo por canal abierto. Esa era la primera. Los de visitante o los de local. No, los de local. Los visitante de local. no, los visitantes si Bolivia juega en Argentina, Argentina es el dueño de los partidos. Ah, ok. O sea, nosotros Entonces, somos dueños de los, los nueve locales. Entonces le vende los nueve partidos. En Perú, bueno, en Perú tenemos un... Son, ¿cuánto? 35 millones. Y en Perú está de moda el pay per View también. Y no es de ahora, de hace sí. mucho tiempo, ¿no? Sí, obvio. Entonces, eh, ese es el primer negocio. Pepe View el, es pagar por es ver, pagar, ¿no? Pagar. O sea, como la federación ahora. La sí. diferencia es que eso se paga y se ve por televisión. Esto Acá. se va a ver en dispositivos. Esa es la diferencia. Después más. Sí. Entonces, eh, el segundo ítem que ya fueron vendidos es los derechos de transmisión a nivel internacional, es decir, todos los partidos que Bolivia juega de local para vendérselo a las televisoras del exterior. Es decir, hay televisoras en, qué sé yo, en Francia eh, que compran eh, la Globo, compran todos los partidos estos, para ellos que participen de la venta de los nueve partidos. Después, el tercer ítem era eh, todos estos derechos de streaming, que sé yo, ya mucho no lo entiendo a la vaina de esta. Claro, Pero, poder ver en una tableta... Todo esto, qué sé yo, los avances, todo esto que tiene que ver. Eso también tiene un costo. Después el cuarto ítem es eh, la venta de los partidos amistosos. O sea, ah, claro. yo transmito partidos amistosos, se lo vendo a usted en Bolivia y los, si los puedo vender afuera, fantástico. A otro precio más. A otro, o sea, a ah, o, es tín, otro ítem. Va creciendo. Claro, va creciendo la mosca, ¿me entiendes? Claro. Y el otro es, ellos también lo subastan, el derecho a la organización de los partidos. O sea, tú me organizas el partido, por ejemplo, juega Bolivia-Perú, tú me organizas el, el partido, organizas todo, qué sé yo, lo que tiene que ver con la logística, eh, con la venta de los tickets, los tickets, como dicen algunos, de los tickets, y por eso te genera una utilidad. Le pagas parte de la utilidad a la federación y el resto se queda contigo. O sea, hay una diversidad. Y después está el otro tema, que, que eso no lo subastaron, que es el tema de la publicidad de las camisetas. ¿no? Ah, claro. Entonces, con estos ítems... Por ejemplo, uno dice, Bolivia, que es muy malo, Bolivia no le gana a nadie. Está bien. Andamos la onda del cretino, perfecto. Sí, pero Bolivia va a jugar con Argentina aquí. Y hay 40 millones de gauchos que están locos por ver su selección. Esos 40 tienen que pagar. Pues está bien que nosotros seamos fuleros y malos. Que no generemos la expectativa que dicen que debemos generar. El otro partido con Brasil, de local. 350 muchachos al frente, asoleados como ellos. Tienen que pagar. O sea, ¿por qué te van a pagar tan poco? Y ellos lo van a vender tan... ¿Cuánto tú crees que le van a vender un partido Bolivia-Brasil a la TV Globo? Que por lo menos tiene 200 millones de televidentes. O sea, pero salimos de pobre con un partido de eso. Lógico. Igual los peruanos, los peruanos lo venden por perdido Es un buen negocio. Claro, es el espectáculo que además brinda, en este caso, nuestros rivales. O sea, claro. la campeona del mundo o el pentacampeón. Bueno, siempre Ahora, es atractivo jugar verlos con, jugar el fútbol. bueno jugar con Bolivia. Ahora, cuando nosotros vamos a jugar con Brasil, en Brasil, ¿a qué nos interesa? A nosotros, a nadie más. Porque ellos lo van a ver allí. Entonces, el precio... ¿A quién? O sea, ¿Bolivia qué va a pagar por el partido con Brasil? Hay gente que ni lo compra, mm. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En determinado momento, ¿qué hacían las empresas grandes? Compraban barato Bolivia y lo canjeaban con los, con los chilenos, con los otros. Y los otros te daban sus derechos y vos te los terminabas. O sea, al final era un negocio del que hacían los canjes y los terminaba vendiendo, acomodando. Mm. Para ir sumando a la, a la bolsita, los partidos. a la bolsa. Claro. <ríe> Imagínate, eh, eh, el Canal 7, cuando eh, la anterior administración, cuando estaba el presidente Evo, creo que les pagó un millón y medio de dólares por la señal abierta. Para que todos, todos y veamos. todas podamos ver. Y además, eso se vendió afuera. Y eso lo vendieron, creo que en 6 millones. Imagínate cuánto ganaron. Entonces, es un negocio lindo. Por eso es que hay gente alrededor de esto que está en contra de este proyecto. Porque, bueno, intereses? hay que pelear la cuchara, como te digo yo Están todos peleando la cuchara claro. Entonces, <risa> nosotros no tenemos ningún problema porque no participamos de en nada Entonces, ¿qué? La, la empresa nuestra, yo no creo que compre los partidos no Porque tiene al final otras prioridades, ¿no? Mm. Entonces, por ahí estamos <risa> Hay un tema que tiene que ver con lo que dijimos ayer, el arrugue, ¿no? ¿Se acuerda? Ah, sí, lo bueno, sale Rafa Paz y les da con un fierro a la Comisión de Competición. No puede ser que arrugue Stronge, arrugue Bolívar y no quieran jugar sus partidos. Escúchenlo, está enojadísimo. La Comisión Técnica ha, ha, ha reprogramado el partido de Stronger-Guavirá sin hacer la consulta al club. Nosotros como club no merecemos respeto. Eh, no somos la quinta rueda del carro. Somos un club que ellos tienen que respetar y tienen que consultar. Porque el reglamento en el reglamento claramente, en el inciso 46, dice claramente que, que un club puede solicitar la postergación con un justificativo. Y aquí no hay justificativo. La gente, de, de, los lo que están en la selección llegan al día 30. Podemos jugar el primero, podemos jugar el dos. No hay programación todavía de Copa Libertadores. Y aquí en, en, en, su, en, lo, que, en lo que están justificando, dice el club y Stronger, eh, participará en la Copa Libertadores el 4, 5 y 6. No pueden trabajar sobre su puesto. El, el fútbol profesional boliviano no es una chacota para que estos tres, estos tres de la Comisión Técnica lo estén tomando así. Eso uno, uno como club se merece respeto y el campeonato se merece respeto. ¿Qué es el privilegio que tienen ciertos clubes para, para que hagan esto? Al Club Oliver y al Club Diestronger están, eh, están haciendo la, la reprogramación. Si se puede jugar, ¿cuál es el problema? Imagínense usted, a nosotros nos, nos programan, vamos a jugar después de un mes. Porque si no jugamos el 2, es después de un mes. De ahí nos toca jugar con Oriente Petrolero el, el 9. Nos programan el 12 para Diestronger y el 15 con Blooming. ¿Cuál es el privilegio que tiene Diestronger y, lo, y lo, lo quieren apalear a Guavirá programándole partido cada tres días? Y allá al otro lado, ¿por qué no podemos jugar el, el primero o el dos? Si los jugadores son siete que tienen a la selección y tiene 72 horas para descansar para jugar el dos. Y si diestro tiene que jugar el seis, la Copa Libertadores, tiene cuatro días para descansar. Ahí están los perritos. ¿Eh? ¿Cómo arrugan, no? ¿Cómo arrugan, hermano? Espérame, el, ¿la selección cuando juega? El martes, ¿no? Según la ordenanza que hay de la, de la FIFA, tienen dos días para llegar, o sea, 48 horas. Llegan aquí martes y además juegan a las 2 de la tarde, o sea, a las 4, están rajando allá, martes va a llegar, miércoles en la noche o jueves tempranito jueves. aquí. Sí. Llegan jueves, jueves, viernes, sábado. Hombre, ni acá hayan dando de farra para descansar tanto. Dos días que descansen y medio, juegan el domingo, ¿cierto? O no. Estrón que todavía va a jugar de local. Ni siquiera tiene que, siquiera tiene que bien, moverse. Eh. Bolívar tiene que ir a jugar a Trinidad, pero no va a jugar con el Bayern Múnich, ¿no? Los guachos no tienen ni, ni para comprar un camarín, un vestuario. Entonces, eh, y dicen que la Copa Libertadores de América, si la Copa todavía no se ha sorteado, puede tocarte el martes, o puede tocarte el miércoles, o te puede tocar. No se sabe. Uh -huh. Y por último que Bolívar juega el sábado. Bolívar tiene dos equipos, ¿no? Claro, lo, lo hemos mostrado, la... ¿no? A ver, no, buscate perro no. chopeu, chopeu, mirino, eh. chopeu, no, Chopeu, causó furor ayer, en el arrugado. ¿Sí? Aquí está. Eh, ahí está, mira vos. Yo, unos años Era más, tendencia en unos diez años, ayer? Sí, sí. Eh, <risa> En unos 10 años más voy a poner la cara mía, ¿no? Se nos va a necesitar colocar <risa> el perrito este. Ahí está, qué bonito, qué tierno, ¿no? Tierno este, Sharpei. Chopeu. Strong es la nueva mascota del Tigre y de, de Blue River Bueno, Always también, ¿no? Sí, Always también, pero. Always ¿qué es lo que hace? Habla con el presidente del otro equipo. Entonces arregla a los dos suspender el partido. Ah, okay. Que no debe ser. Pero aquí tiene razón. Se lo pasaron, ¿sabes por dónde, no? Y eso que está, preci está el, el precio caro, ¿no? Mm. Se lo pasaron a este. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Eso que subió el maple. Sí, subió el maple, entonces igualito. Y claro. ni siquiera le avisaron. Entonces, yo creo que está en justa razón. Yo creo que hoy va a salir, yo creo que el presidente va a salir hoy día, después del partido, a decir que, que tienen que jugar porque tienen que jugar. ¿Puede pasar eso? Sí, el, el comité ejecutivo repete? puede definir. Puede, en última instancia, que sé yo, acomodarse. Otra cosa, el sobrino de este caballero es vicepresidente de la federación. O sea, a ver, ¿cómo no va a tener un poco muñeca? ¿No? ¿O es que no, no se enteró? ¿O es que los de la comisión técnica son unos mapaches? Mm. ¿Tiene usted la alineación más o menos aquí, para hoy? A ver, a ver, aquí está. Esto publica ahora el pueblo en su sección de deportes. Sí. Vamos a ver. Eh, y usted me dice a ya. quién si está de acuerdo o a quién pondría. A ver. No se importa. <risa> Pero bueno. Va a ser crucial. Nuestro, Va a ser crucial. Ahora. Antes. Eh, en este momento está esperando costa es lo que digo. Sí, sí, ¿Eh? sí. No, bueno, usted, usted. Sí, por eso está esperando Costa eh, lo que diga yo. Atentos, en Uzbekistán. Eh, eh, en mandamos en Ah, perdón, en Arabia contra Uzbekistán. Ahí están Joder. los lobos, mira, ¿sabes? Que ahí. nos van a agarrar a campo traviesa. ¿Eh? Bueno, esto dice que... Según ahora el pueblo, esta es la alineación. Ya, Roberto Fernández... Eh, este? Roberto Fernández, yo creo que ahí debería jugar el, el roperito. Roca. Porque tiene más marca. Zavala, la verdad que no lo he visto jugar yo. Pero si lo está poniendo, debe ser por algo. Por lo menos es un tipo interesante, alto, que se yo fornido... Puede servir. Jusino, ya conocemos. Es más, no hay más allí. Y Diego Medina, creo que no hay drama. Yeah, es, el moreno de Orwell. Es un chico que va rápido, tiene una voluntad terrible. ¿no? A ese no le importa si el le sube o no, le sobran. Arrascaita va a ir por derecha. Y por la izquierda va a ir Vaca. Jason Chura, creo que me sobra aquí. No, no, no creo que lo, lo, lo. Yo no lo pondría. A Chura. Sí. Dani Bejarano es muy nerdo para ser volante central. Yo a Dani alguna vez lo pondría de zaguero central y como último hombre. O sea, como es en pista para que vaya una, que vaya al otro. Porque salir a buscar al 9 de ellos fuera del área es un crimen. No te sirve. Entonces ahí tendría que jugar Quiroga, el de 10 trongues. Y después el otro que se pinta el pelo raro es el del, del Bolívar. El... ¿Cómo se llama? No, no. ¿Cómo se llama el que se pinta el pelo raro? El tarijeño, hombre. A ver. A ver, los bolivaristas. Aquí son bolivaristas y no saben ni qué color es la camiseta esto, de sí. Y eso que la presentaron eh, ayer. La persona que Le han dado con un fierro. dice que es muy fea ¿Cómo es que se llama? Preguntale pues a. a... No hay nadie. No saben ni... El volante central de Bolívar, el tarijeño Villamil, mira, vos ya me volví a acordar. Es pues increíble. La ignorancia de supina de estos hinchas. Bueno, entonces tendría que jugar esos dos Urcino y Bejarano para mí no van Tercero se arriba, me parece fantástico Y Martín, ahí tiene que jugar Chupito Ahí el Chupito sí. ¿Por qué? Porque vamos a jugar de contragolpe Sí, obvio Entonces necesitamos un corredor que sea rápido mm. Y no tenemos un rápido Martín arrastra las gambas Es importante, porque nos puede servir para jugar de local Aquí en La Paz Pero después de visitante, no claro para porque ah, no. hay que le tiras, correr le tiras un pelotazo y no llega y si llega te la va a aguantar para esperar que suban los, los que van por las bandas o que vaya algún volante con posición de remate no sí. y eso no sirve hasta eso los tipos se, se, se, se agrupan defensivamente bueno qué vamos a hacer ahí está entonces con un re, una renovada selección decían algunos sí sí no no no es mentira Hay... Ahí... Hay muchos jugadores Mira esta foto simboliza la jornada de hoy a Vamos, ver. Carlito, ídolo ¡Epa! ¿Querés ver el fútbol? ¿Eh? Tienes que poner unos mangos Y al frente va a tener la señal Pero no unos washingtones, ¿no? No, no es que... Claro, es una figura no a colocar en boliviano, hermano, 50 sí, pesos. Sí, sí. 50, claro. Sí. Además 50 los dos partidos. 50 pesos los dos partidos. El de hoy suelto, 35, ¿no? Sí. En combo, yo, yo creo que vale 50. la pena mejor que. El, ¿no? Sí, claro, el 50, ¿no? Claro. Hay que apoyar. Nos nos toca nosotros apoyar. transmitimos el partido por la radio Fedecominoy. Ah, buenísimo. 105.4. Así que le bajas el volumen a la aplicación y nos escuchás a nosotros. Si querés escucharlo. Un buen relato. Claro. Esto al, es fácil. Al ¿no? estilo del deportivo. Pero claro. Como siempre. Los brasileños fueron los creadores de esto. ¡Upa! ¡Está volumen minero! ¡Aquí acompaña! Claro. Y eso que los, los narradores brasileños lo tenían un genio que se ha retirado ahora. Un fenómeno era. Bueno, los brasileños siempre han tenido muy buenos relatores, ¿no? Acá son más fans de los argentinos, ¿no? Sí, sí, son. Hasta les, les sí. copian mucho. Los copian. ¡Ay, ay! todo le copian. O sea, todo. Yo creo que hay que generar un estilo que sea propio, ¿no? Malo o bueno, pero generar algo propio. sí. ¿Ya? Copiador. Y dejar de imitar. Mm. Suena feo. O sea, no sos vos. Bueno. Sos ah. un personaje. Total. Tratás de crear. Uno no es. O sea, Imagínate yo llegar a todos los días aquí. ¿Cómo le va licenciado? ¿Cómo estás? ¿Cómo mm. estás? Mm. Ah, lindo sería que, que lo copien a Víctor Hugo Morales, digamos, ese relato, claro, las pero, figuras que él crea a través del claro, relato y la narración. Pero es que, no, no, no, es que tú no puedes copiar la creatividad. Claro. O sea, tú te los aprendes de, de memoria, las palabras, las cosas, pero la creatividad que el tipo va desarrollando frente a una situación en el campo de juego que se genera en ese instante, claro. no pues Eso es. Este es compienso. Ese es el problema. Entonces hay que tener la creatividad para poder ver. Por ejemplo, yo escucho a algunos comentaristas y comentaristas que no te comentan el partido. O sea, 10 minutos, si la, la, la jugada sí si fue por la derecha. O sea, no hay el, el concepto del comentario de, de decir, y yo creo que tengo tantos años de ya esto que, que puedo opinar. O sea, ¿por qué es tan mal? O sea, ¿por qué jugamos mal? o por qué jugamos bien, o cuáles son los errores que tiene el equipo contrario, que hay que detectarlo, por dónde tendría las, las, tendríamos nosotros alguna ventaja para poder ganar. Y eso se va generando durante el partido. Entonces hay que saber leerlo, claro. saber detectarlo. Pero si tú haces un, un, un juicio de que la pelota viene en el centro por arriba, el cabezazo, y, y no hablas de, en sí del, del fútbol, es poco lo que te puedes aportar, ¿no? Es lo mismo que a veces en los periódicos. Te hacen un, un comentario cronológico. Uh -huh. 17 minutos centro de la derecha. Pero, o sea, no te dicen por qué nos agarraron a pelotazo y nos tuvieron mal hasta que por último nos hicieron los últimos tres goles. O sea, tiene que haber una razón. Una interpretación de... Claro, ¿no? esa un es la aporte. crónica. ustedes una qué que sabe que es la crónica. O sea, claro. hacer una crónica de un evento, no necesariamente... Yo, por ejemplo, cuando, cuando trabajaba para el periódico y me sentaba en el estadio, a ese lado, los veía los colegas, anotaban 17 minutos, 17 minutos, 17 minutos, no tan tanto. Entonces, yo opté por no ir a este lado. Entonces me iba al sector de la tribuna de general. A comer el ladito de canela. ¿sí? A, a ver comer unos sándwiches. ¿sí? Ah, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo miraba tranquilo el partido. Entonces iba observando una cosa, en la otra. Además sin presión, porque nadie te molesta. Entonces luego iba para el periódico. Entonces yo decía. ...el por qué había ganado diez Tronis... ...no que en el minuto 5... ...había arrancado fulano y había hecho la jugada... no o sea ...sino... Eh, ...hacerle entender... ...hoy en día la gente quiere contenidos nuevos... ...o sea, la gente se aburrió... ...de, de, de que la gente... Eh, ...le escriba algo que sea intrascendente... ...la gente quiere... ...que usted le diga por qué somos tan malos... ...o por qué somos tan buenos... Claro. ...y que él pueda detectar... ...el que está haciendo la crónica del partido en qué falló el equipo y por qué no aprovechó las licencias que, que le daba su oponente. Eso quiere la gente hoy en día. Exacto, una interpretación de... ¿no? Hay que jugársela. Claro, y por último decir, no, yo no estoy de acuerdo. Para mí sea? no era que era lento el contragolpe, sino era, no sé, cualquier cosa. Claro, si y el técnico es un burro porque se equivocó en esto, en esto, en esto. En esto. Claro. Listo, se acabó. No, e interpelar al periodista. Te podés equivocar. No, Pero es preferible equivocarse a no hacer nada. O sea, un amigo mío decía... El burro no se equivoca nunca. ¿Por qué? dirá usted. Porque nunca hace nada. Claro. Usted ¿Eh? no se va a equivocar el, el bruto. No se equivoca nunca en los brutos. Pues no hacen nada. Pero en cambio una persona normal, con criterio, hace 10. 7 que le acertes, eso es un fenómeno. Tenés derecho a equivocarte en tres. Pero lógico. ¿Cuántas veces nos habremos equivocado? Pero todos los días. ¿Y cuántas tal. más faltan? Pero cada minuto. Bueno, ¿ganamos hoy día o no ganamos? Difícil. Yo creo que sí. Vamos a hacer bueno, un yo poco. Yo creo que sí. Difícil. Que a ver, ¿cómo sí. no? Pues, juéguesela. No, empatamos. Siendo optimista. Es que estamos acostumbrados a empatar. Sí, Hemos empatado muchos partidos. Yo creo que hoy debemos ganar. Algún rato ah, tiene yo que... Bien, creo, Psss. pero... Despegar esta cosa ya es demasiado. Algún rato tiene que ser. Ojalá sea hoy. Contra los lobos, ¿no? No conozco a ninguno, ¿no? Además, ¿cuál tampoco. apellido más difícil? no? Tampoco no. hace falta conocerlo. Rustan ¿no? Ashumatov. ¿no? Hoy los conoceremos, Ay, a las dos de la tarde. Medio, medio complicado, eso, ¿no? Sí, no, tremendo. Shumuradov, Iskanderov, Ganiev. A ver cómo sería más o menos el partido. Por la derecha, sube Daderonov, tocando para Mechirikov, Ganiev. Ahí espera Iskudorov. Iskanderov llegó. Menos hey, mal que tapamos, listo. Bien. Yo cuando empezaba en esto me daban los partidos más complicados a ¿no? mí. ¿Verdad? Sí, me hacían transmitir Japón, China. Ah los, ah, los apellidos. Los que no quería transmitir nadie. Qué difícil nadie. es eso. Juan. Los que no quería transmitir nadie. Una pregunta que de repente sí. Puede parecer absurda, pero para uno que nunca lo ha hecho. Yeah. ¿Cómo es transmitir un partido? ¿Cómo hacen con el tema de... Bueno, los apellidos... Lo que pasa saber es identificarlos que es, es, a los jugadores? Lo que pasa es que usted va aprendiendo con el tiempo. O sea.. Los once no son todos iguales. Para empezar, hay claro. morenos, hay rubios, hay blancos, hay amarillos, ya está. Hay pelo pinchos, hay pelo, los crespos, con crespo, hay grandotes y hay chicotes. Sí. Entonces, más o menos, usted tiene una base. Se supone que los dos grandotes de atrás van a ser los centrales que va por quiere que va por la derecha. Entonces no son iguales, porque no es un equipo de, de qué sé yo, de. de de mellizo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, ahí está. Individualizarlos es por las características que tienen los futbolistas y por el número atrás. Claro. El día que te ponen una camiseta rara y un número peor, estamos listos. Ese día jugaron tres o cuatro. Pero... <risa> los que uno se acuerda o alcanza a leer. Sí, alcanza a leer, por eso es. Hey, Porque es. Pero leer... el día es fácil, pero el día es más fácil con la televisión. O sea, el que relata en televisión, ese la tiene facilísima. El de la radio, no, porque tiene que adornar la transmisión. Alguien me dijo a mí un día, eh, el día que tú puedas entretener a un ciego con tu relato, date por satisfecho. Porque el ciego no, no ve la cancha. Entonces tú lo tienes que ubicar. Va Bolivia por la izquierda, tres cuartas partes de cancha, zona media, por la izquierda, sector de la, pre, sector de la general, va fulano... El otro el sutano sube por derecha, acompañan dos, espera arriba a la entrada del área. O sea, le tenés que ir dando la pauta por ah, dónde claro. va pasando la pelota. Resulta que a veces vos escuchás la radio, ¡Ataca Bolivia! ¡Bolivia! ¡L -l -l no sabés vos por dónde van. Claro, el resulta que Bolivia le está, lo tiene pegado al travesaño al otro y, y nos hacen un gol. De suerte, ¿viste? Y resulta que nos habían tenido pegado a nosotros. Ese es el tema. Cuando no se transmite un partido y tú lo haces por la radio, tú puedes hacer jugar al que te dé la gana. Y además le podés dar la intensidad que tú quieres. Y por último decir que podemos perder 2 cero no importa, pero tuvimos 17 oportunidades de goles y total la gente no lo vio el partido. Mm. Voy a Va vamos a hablar un poquito sobre esto, porque es un, claro, me imagino mucha gente se preguntará igual que yo, ¿cómo la hacen? Unos maestros para, para el relato del fútbol. Sí, no, este país ha tenido unos grandes relatores, ¿no? Sí. extraordinarios relatores que nos han ido dejando, ¿no? Bueno, pero no es por alabar, acá. pero acá hay uno. Sí, sí, lo que pasa es que uno ya a esta edad a veces se cansa, también fútbol. Bueno, pero también tantos años. Sí, no, no se chiste, se aburre, ¿no? ¿cómo que te aburre? O sea, vas a ir a ver un partido y te hacen dos, tres goles en un equipo y ya... Seguí la voz yo me voy. Mm. O sea, a ratos claro, se... pasa. Eso pasa. Y yo no relato ahora mucho porque tengo un problema en la nariz, ¿no? Tengo que operarme la nariz. No me opero, porque si, vos sabés cómo son. Van a decir que me operé para verme más bonito. Tengo que tener un problema de desviación, entonces no, no respiro bien. O sea, ah, me cuesta. Claro. Y, y para transmitir un partido intenso, vos tenés que estar bien. Entonces por eso a veces hago un tiempo, hago otra cosa. Bueno, pero esta tarde lo escuchamos. Sí, no, esta tarde le metemos. Imagínate con esos nombres tan fáciles. Hay que ponerle chapa a todo. Lobo 1, lobo 2, lobo 3, lobo 4, lobo 5. El lobito, el lobote. El así. lobito, el lobote. ¡Vamos, lobito! Tocó para el lobote grande. Y lobote que va a sacar atrás la madre el lobo que está esperando. ¿Listo?